¿Qué tal? Soy Xavi Luque Seguimos con Mayas Vamos a ir a Britain's Got Talent Los campeones de Champions Fue, fue una edición que hicieron con Varios ganadores de, de Got Talent en, De diferentes países Unidos para, para, para una competición Sobre todos los ganadores de, de varios Got Talent alrededor del mundo Bueno, pues vamos con Mayas del Líbano con like esta actuación de hombres es. también quiero verla. De Lara, por favor. la a sure Ganadoras. Okay, spoiler bomb because you never thought this Lebanon, we have zero dance Coming here gives us the hope that we can get there. Pues sí, espero que lo fuerais. A pesar de estar una española y tener que barrer para casa. Pero es que son muy brutales. Vamos allá con la actuación. my god! ¡Es precioso! Esta música me, me encanta ¡Precioso! ¡Qué elegancia! Bueno, ¡Es que es increíble! Wow. <risas> Esta parte del ojo es muy buena. Wow, wow, wow. Son increíbles, de verdad. Qué pasada. Increíbles, bueno. Wow. De verdad, me gustan muchísimo este grupo. Además, bueno, ya sabéis que me encanta la música oriental. Además que es esos sonidos, la coreografía, me encanta. Bueno, es que no tendría más palabras porque es que de verdad me gusta muchísimo. Nada, vamos a seguir viendo de Mayas. Vamos a ir a por el Arabs Got Talent. Así que si os ha gustado este vídeo, no olvidéis de darle like, suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo.